Ay, discúlpenme. <risa> ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Almas en Conciencia. Un programa creado para ti, para que puedas encontrar esa sabiduría interior, esa luz que brilla y poder nuevamente contactar contigo mismo. Hacer y afianzar que sí sabes que eres un ser creador. Y te saludo con mucho gusto, mi nombre es Margarita Mercado, aquí desde la Ciudad de México, transmitiendo para ti con mucho cariño. Y el día de hoy vamos a tener la plática del Arcángel Jofiel. No nada más sus propias características, no nada más información eh, de qué es sino cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida cómo lo vamos a poner a trabajar por nuestros sueños por nuestros deseos cómo nos va a llevar a iluminar en muchas situaciones que ignorábamos y van a ver qué bonita es la sabiduría del arcángel jofiel cuando estamos trabajando con él y pedimos de su amorosa presencia en nuestra vida te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Saludos a todos los de YouTube, que ya cada vez también va creciendo esa comunidad. Agradezco a todos los que me regalan manitas arriba, que me dejan sus comentarios. Eh, siempre les respondo. Gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a todos los que hacen posible que este programa, que yo siga aquí compartiendo con ustedes. Así que por favor, Recuerda siempre regalarme corazones y comparte, comparte, comparte en, eh, en Facebook, en tus grupos de Facebook, eh, comparte en tus grupos de Whatsapp, seguramente esta información le llegará a alguien que requiera esto y que el Arcángel Jofiel toque con sus rayos de sabiduría a todos, así que por favor... Comparte este programa, etiqueta a alguien. Y también puedes seguirme en Instagram, como Margarita Mercado. Y este programa, que se llama Almas en Conciencia, también tiene su Instagram. Así que lo puedes seguir. Y también, váyanse preparando. Váyanse preparando. Váyanse de una vez eh, por otro cafecito, por un té. Porque... La plática se va a poner muy buena, se va a poner muy muy buena y yo sé que todos estos consejos que te traigo del Arcángel Jofiel te van a funcionar, toda esta información del Arcángel Jofiel eh, que te voy a dar el día de hoy te va a funcionar porque la vas a poder aplicar en tu vida, va a ser algo que te va a ayudar a que esos caminos que el día de hoy sientes que son imposibles, se abran con la sabiduría del arcángel Gabriel. Y también te sí. recuerdo que no lo dejes pasar, no lo dejes pasar. Cada año hago este taller y me emociona porque es uno de mis favoritos, favoritos lo amo en la vida. Es el ritual del arcángel de sí. la Navidad. Nathaniel que vamos a recibir este eh, 18 de diciembre, vamos a estar haciendo trabajos de introspección, meditaciones, cierre de ciclos, mensajes personalizados del Arcángel, eh, Nathaniel, donde vamos a hacer meditaciones, escritos, rituales, toda la magia, toda la magia para abrir nuestro corazón a este amoroso arcángel que nos trae todas las bendiciones para este 2022 si nosotros nos preparamos con este solsticio de invierno y el arcángel pues vamos abriendo todas esas puertas vamos abriendo todo todo todo para que trabajemos con este arcángel recibiendo la navidad desde nuestro corazón recibiendo esos regalos espirituales que nos trae el arcángel nataniel así que inscríbete Pide más informes. Por ahí ya está apareciendo mi WhatsApp. Así que pide los informes. Te lo mando. No importa en qué parte del mundo te encuentres. Vamos a poder tener ese encuentro. Ya queda a ser a través de Zoom. Y se va a subir a un grupo. Así que si no puedes ese día 18 de diciembre. Ese sábado 18 de diciembre. Puedes verlo en una repetición. Obviamente antes del 21 de diciembre. Que entra ya la Navidad como tal. Así que. Pues tienes oportunidad todavía de poderlo ver, así que pues inscríbete, estate al pendiente de esta información porque por ahí vamos a estar dando todo esto. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro ángel del día, por favor comparte, comparte, comparte este programa. Eh, hazlo extensivo en tus eh, redes, etiqueta a alguien que quisiera saber más sobre el Arcángel Jofiel si no encuentras trabajo, si quieres cambiarte de casa, si quieres eh, pues que se incremente tu salud, si quieres eh, a lo mejor encontrar pues para qué eres bueno, cuáles son esos talentos, qué es lo que tú quiere, requieres hacer en esta vida como contribución Quédate, no te vayas, porque te voy a explicar cómo el arcángel nos enseña toda esa información y la tienen para nosotros estos amados, maravillosos arcángeles. Y bueno, pues el día de hoy, de acuerdo a la Kabbalah, nos toca el ángel número 50. ¿Qué significa Daniel? El significado de este ángel que es uno de nuestros principados, significa el signo de la misericordia, el ángel de las confesiones. Son personas elocuentes, capaces de expresarse con convicción, lo cual les será de muchísima utilidad para todos los trabajos, que la comunicación verbal es la herramienta principal. Comerciantes, comerciantes Vendedores, abogados, jueces, magistrados, locutores, eh, conferencistas pueden llamar a este ángel Pero a los demás este ángel nos otorga la misericordia y que nos ayuda eh, a poderla aplicar con nosotros mismos y con todos los que nos rodean Así que bueno pues ahí está este, este ángel que nos va a ayudar también a que eh, nos otorgue consuelo para todos los males, perdón para las injurias de los pecados, el rejuvenecimiento y recuperación de la gracia y de la belleza, la inspiración para aquellos que andan dudando. Y que puedan eh, por fin decidirse y tomar decisión. Y también nos aleja de la tentación de vivir por medios ilícitos. La propuesta que nos trae este ángel y que podemos trabajar en estos días es ser el consuelo. Y para eh, los que experimentan la adversidad y el rigor, bueno, pues este ángel nos ayuda. Siempre, siempre este principado nos va a dar consuelo para todos los males y el perdón de todas nuestras omisiones es decir, todos nuestros eh, pecados y bueno, pues como cada martes tenemos esta plática y eh, vamos a estar eh, hablando sobre el arcángel Jofiel todos los mensajes se entregan los días jueves y si deseas ya tener... Eh, una consulta ya de manera personal, por favor, contáctame a través de WhatsApp y lo podemos tener. Recuerda también que puedes ir adelantando y eh, predicciones, trabajos de toma de conciencia para este 2022, también los puedes tener, puedes tener estas eh, pláticas a través de eh, estas esta, eh, ¿cómo te diré? Mm, consulta de Ángeles. Consulta eh, de... Déjame compartir por acá. Ok, ya está. Y bueno, pues ahí está eh, esta predicción para este 2022. Puedes tenerla, así que, pues ahí estate pendiente. Eh, si tú deseas, puedes pedir y agendar tu cita. Pues bueno. Arcángel Jofiel, rayo dorado, todos los días eh, que se venera o que su energía es más potente, que su energía eh, nos puede ayudar eh, más si es que nosotros tenemos que hacer un trabajo en intención, es todos los lunes con ese rayo dorado de intención podemos prender una Vela, veladora en tonos amarillos para poder trabajar con él Su piedra amatista eh, puede ser en tonos amarillos eh, El ámbar también, aunque no es una piedra, no es un cuarzo eh, también eh, nos ayuda como un conducto o como un medio de conexión eh, para este ángel. Así que nosotros podemos llamar al Arcángel Jofiel a través de estos elementos. Es decir, que nosotros podamos hacer ese contacto desde nuestro corazón. Arcángel Jofiel nos da y nos trae la iluminación. La sabiduría, la concentración nos ayuda en todos los estudios eh, que deseemos realizar, estudios universitarios, ayudar a nuestros hijos a que puedan tener mayor comprensión en el grado escolar en el que se encuentren, primaria, secundaria, kinder. Eh, que concluyan sus estudios eh, o que, bueno, pues puedan entrar todavía a hacer algún grado más, maestrías, doctorados. El Arcángel Jofiel siempre nos va a ayudar en ese sentido. Y también, bueno, pues tenemos eh, la parte femenina que es Constanza. Constanza eh, también es esta arcangelina que nos ayuda a precisamente que toda la sabiduría que nos otorga el arcángel Jofiel, nosotros tengamos ese, esa fuerza de voluntad para poder continuar y llegar hasta el final. Muchas veces nos encontramos eh, preocupados por ciertas eh, ciertas situaciones que eh, pues nos, oga, nos agobian y nos sacan de esta frecuencia. Nos hacen que nosotros nos desubiquemos, que bajemos nuestra frecuencia. Y esto es debido a que pues, nos desconectamos de la sabiduría. Y al desconectarnos de esta sabiduría... Eh, perdemos la dirección, perdemos la brújula. Nosotros tenemos que llamar constantemente al arcángel Jofiel para que nos ilumine, para que nos ayude eh, llenando nuestra mente de... Eh, Energía positiva de este prana dorado eh, y visualizar precisamente que todo nuestro cerebro se comienza a iluminar en tonos dorados y que esos tonos dorados nos van a iluminar en nuestros pensamientos. Si nosotros carecemos de sabiduría, y no nada más de la inteligencia intelectual para poder eh, llevar a cabo todas nuestras labores, para poder hacer bien nuestro trabajo, para poder hablar de manera elocuente, para poder decir lo que nosotros queremos y que esto sea entendido, no nada más va por ahí, sino esta inteligencia espiritual parte de que yo actúo desde mi sabiduría interior, desde que yo sé que yo sé que tengo esa sabiduría, que tengo esa conexión, que tengo toda esa fuerza para poder dar de mí y para poder contribuir a donde sea que yo quiera que vaya. La sabiduría del arcángel Jofiel o lo que nosotros podemos experimentar del de, de arcángel Jofiel es esto. Es precisamente que al poder compartir la sabiduría con los demás, estoy trabajando con ese rayo en mi ser. Y al trabajar con ese rayo en mi ser, lo estoy extendiendo en todas las áreas de mi vida. En la salud, en el trabajo, en mi pareja, en todo lo que yo le ponga la intención de querer compartir desde esta sabiduría se va extendiendo y se va dando para que esto pueda seguir creciendo, para que esto en mi interior pueda plasmarse. Ahora, algo que nos da el, la fuerza o la energía del Arcángel Jofiel es que nosotros podemos tener muchos deseos Muchos sueños, el querer conseguir un trabajo deseado, el querer eh, manifestar más eh, dinero en nuestra vida, el querer eh, que nuestra familia esté con bien, el querer eh, muchos deseos, ¿no? finalmente, eh, o tener muchos proyectos. Tener muchos deseos de establecer algún negocio, de a, eh, asociarme con alguien y todos esos deseos están pasando constantemente por mi mente. Todo el tiempo tenemos así como de, ay, sería muy bueno eh, hacer esto, mira, aquí no hay nada de esto, podría yo poner esto o podría yo hacer esto, eh, se me ocurre esto. ¿Y qué es lo que pasa si únicamente se queda en nuestra mente. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo toda esa sabiduría y está ahí en mi interior, pero no tengo la fuerza ni la energía para poderlo manifestar? Deseo un trabajo, deseo una casa mejor, deseo un auto mejor, y se queda todo anclado en mi mente y se queda ahí como como pequeños fantasmas alojados en mi ser que nada más están dando vueltas constantes y constantes y constantes ahí pero no hay ese poder ni esa fuerza de manifestación y eso es precisamente la energía y la conciencia del arcángel Jofiel que si bien nos otorga la sabiduría pero también nos va a otorgar a nosotros el poder y la capacidad de manifestar, de que nosotros todos esos sueños, deseos, anhelos que tenemos, a través de poder reconocer esa sabiduría en nosotros, vamos a poder materializar todo lo que nosotros venimos deseando. El Arcángel Jofiel nos ayuda a iluminar aquellos miedos constantes que nos están obstaculizando para que nosotros podamos... Eh, concretar todos esos sueños, concretar a lo mejor ese deseo de ese viaje que tanto he querido, que simplemente se queda así como sueños y deseos en el tintero, pero no tenemos la capacidad ni la fuerza para poderlo manifestar ni para poderlo arreglar, porque no llega el dinero, no llega la persona, adecu no llega la persona adecuada la que me ayuda, eh, no llega ese socio que, que me puede dar ese impulso, no llega en realidad eh, la manera de poderlo plasmar, de poderlo hacer. El arcángel Jofiel siempre va a correr en nuestro auxilio cuando nosotros estamos trabajando con él. Yo te diría, trabaja como mínimo una semana en tu sueño, en tu decreto. Pide que constantemente se esté mostrando este arcángel que te guíe para poder cumplir tu sueño, de lo que quieras. Él te va a dar todas las herramientas necesarias, la sabiduría necesaria para que te puedas conducir por tu vida y lograr ese sueño, ese deseo tan anhelado y que no se concreta. Podrás tener bien la sabiduría, pero si no se materializa, no hay acción. No hay ese disparo, ese empujón, esa fuerza. Y qué bueno, el arcángel Jofiel lo podemos identificar en las imágenes que nos han compartido como este fuego que sostiene, que es parte de la iluminación que lleva a cada uno de los seres a quien realmente decide y quiere pedírselo. Así que si eh, tú deseas hacer ese trabajo, pues realmente tienes que visualizar esa llama de iluminación en todo tu ser y recordemos también que ya he platicado sobre la llamatrina este rayo de iluminación dorada también pertenece a nuestra llamatrina que se encuentra justo en el centro de nuestro corazón y que está dándonos la sabiduría necesaria para poder enfrentar cualquier tema en nuestra vida si nosotros no tenemos esa sabiduría, no vamos a saber cómo conducirnos, no vamos a tener cómo resolver las situaciones y eso nos va desalentando. Y nos va dejando la frecuencia porque entonces sentimos que no hay salida en nuestra vida, que las soluciones no llegan, que estamos dentro de un laberinto que no le vemos salida y que lejos de podernos salir y encontrar la salida nos seguimos adentrando cada vez más y nos seguimos abrumando cada vez más. Pero si pedimos la iluminación del arcángel Jofiel que nos ayude, que ilumine nuestros pensamientos para que podamos darle solución a nuestros problemas él va a acudir a nuestro llamado y va a iluminar todas esas partes de mi mente de mis pensamientos esos miedos profundos que yo tengo a no poder dar el paso, a no poder decidirme a hacer lo que realmente había querido hacer y lo había pospuesto por muchas ideas y muchos juicios y creencias que me estaban deteniendo para que yo pudiera tomar esa decisión, para que yo pudiera dar ese paso, para que yo pudiera concluir lo que sea que tenga que concluir. A lo mejor terminar y hacer un buen cierre de ciclo con esa pareja, con ese trabajo... Eh, con las situaciones que nos están aquejando nuestro día a día, podemos constantemente estar llamando al Arcángel Jofiel para que nos ilumine y nos llene de su sabiduría. Ahora, otra de las cosas que nos ayuda a trabajar el Arcángel Jofiel es la certeza. De nada nos sirve tener fe si no hay certeza. Podemos tener una fe religiosa en creer que existe la luz, que existe Dios, que existen los ángeles, que existe un poder superior que nos puede venir a ayudar. Pero si no existe y no está acompañado del ingrediente de la certeza, todos esos castillos de arena que construimos con nuestra fe se ven derrumbados a la primera de cambio, al primer soplido de nuestra vida, al primer temblorcito, se derrumban esos castillos de fe. Porque surge a lo mejor. Que ya no hay dinero para pagar la renta. Que ya no hay dinero para poder surtir la despensa. Que el amor eh, que yo creía que era. A lo mejor ya se fue con, este, con otra persona. Y esa, esa fe que yo tenía. Se derrumba. Como castillos de arena. Se cae. Pero si yo le añado un ingrediente principal, que es la certeza de saberte acompañada. Vas a construir una fortaleza y un castillo impresionante que no lo va a doblegar el primer soplido de nuestra vida ni el primer temblor que pase. Porque vamos a tener la confianza total, plena y absoluta de que las cosas están pasando para un bien mayor. Y que esa situación nos está llevando a un nuevo aprendizaje y que con la certeza del arcángel Jofiel vamos a poder manifestar aún más de todo aquello que el día de hoy encuentro perdido, que el día de hoy no le encuentro salida, porque ya estoy añadiendo ese ingrediente principal, ese ingrediente importante en mi vida que es la certeza, darle fuerza a mi fe. Darle esa, ese ingrediente a mi fe va a ser una construcción aún más fuerte y e, e, e, edificante para que yo cruce todas las pruebas y todos los obstáculos que se me presenten en mi vida. Y si yo invito al arcángel cofiel que me ilumine con su rayo de sabiduría, que me haga desarrollar la certeza en mi ser, voy a poder hacer que esas situaciones pasen y sean tan rápidas, tan ligeras que las pueda cursar y sea la iluminación que requería para mis siguientes aprendizajes, para mis siguientes lecciones. El arcángel Jofiel, si tú lo trabajas de esa manera, va a poderte iluminar en ese sentido. Pídele certeza, pídele sabiduría, pídele iluminación. Trabaja con él por lo menos siete días, yo te diría 21 días para que sigas trabajando e incrementando esa conexión con este arcángel y que te lleve precisamente a todos esos lugares que ignorábamos que aún teníamos que trabajar que aún teníamos que hacer conscientes que nos estaban haciendo detenernos en poder darle ese eh, luz a ese proyecto de poder eh, ayudar a que todas estas cosas funcionen. Porque ¿cuántas veces en tu vida has tratado de que las cosas se den y que va todo muy bien? Va caminando, va caminando, pero de pronto surge algo. Una situación que bloquea ese proyecto, que se viene abajo. A lo mejor ya había pasado todos los filtros de las entrevistas y finalmente eso no fue para mí. Bueno, pues comienza a trabajar con el rayo dorado del arcángel Jofiel. Decretos, oraciones, llamados a tu corazón, visualizaciones en tonos dorados de ti, de tu ser, del trabajo que tú deseas. Ahora, puedes llevar un diario de iluminación y de sabiduría, dedicarle un cuadernito pequeño y... Con él, realmente sí necesitas decirle de manera concreta qué es lo que estás deseando. Si deseas una casa, ¿en dónde? ¿De qué tamaño? ¿Con jardín sin jardín? Eh, ¿Cuántos cuartos? ¿Qué es lo que eh, te gustaría hacer en esa casa? Visualizarte y hablar en tiempo presente. Decir, ese va a ser el comedor que va a llevar mi casa. Estos son los utensilios que voy a mudar a mi nueva casa. Esto es lo que voy a tratar de poner y estos cuadros vendrían muy bien porque las paredes las visualizo de este color. Cuando yo voy inscribiendo todos esos deseos que yo estoy manifestando, estoy llamando al rayo dorado para que me ayude a manifestar lo que yo requiero en mi vida. El Arcángel Jofiel te lo va a dar, pero necesita ser bastante específico. ¿Quiero un auto? ¿De qué marca? ¿De qué color? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué es lo que voy a hacer con ese auto? Visualizo a lo mejor que ya este, le voy a decir, ah, me voy a comprar la tacita... En específico con la que yo me voy a ir en ese auto porque cuando me suba todas las mañanas pues me voy a preparar mi té y va a ir aquí este en el lugar en donde se ponen los vasitos y entonces yo ya me voy visualizando a lo mejor en un viaje manejando a través de mi auto. El arcángel Cofiel te va a llevar a cumplir todos esos deseos, sueños y alelos si comienzas a trabajar a través de esto. Porque él nos da la fuerza, la inteligencia del pensamiento, pero hay un ingrediente que nosotros tenemos que añadirle a este ángel para... Que nuestros poderes de manifestación se plasmen en el aquí y en el ahora. Para que todas aquellas veces en donde estaba todo bien, ibas caminando y de allá ya estaba todo a punto de dar y ¡pum! se cayó todo. Es que hace falta el ingrediente de la emoción. Si yo trabajo con este ingrediente de sentir, disfrutar, gozar, visualizar, estoy anclando mi pensamiento y estoy anclando mi emoción. Y esa fuerza y ese poder que yo tengo de manifestación se va haciendo cada vez más grande, se va engrosando y va creciendo. Este pilar de rayo dorado nos ayuda a que cada vez tengamos más fuerza y poder de manifestación en nuestra vida. Podría ser que iniciemos el mejor muy pequeñito, muy diminuto nuestro poder de manifestación tal vez es el tamaño de una hormiguita pero conforme yo voy trabajando día tras día como con la Arcangelina Constanza que nos va a enseñar a trabajar y a hacer ese trabajo diario diario prendo mi velita, diario hago mi decreto Diario visualizo, diario escribo todas las características, diario las puedo leer, diario estoy haciendo esto, lo respiro, lo trato de visualizar cada vez más y más y más y lo respiro desde la emoción, desde el sentimiento, desde ver mi deseo manifestado, desde ver mi deseo cumplido y lo sigo trabajando y ese poder que era una pequeña hormiguita tal vez ya creció y se convirtió en una pequeña mariposa y después sigo trabajando aún más con mis secretos con mis velas amarilla, con mi piedra y la abrazo y la uno a mi corazón y pido que esta energía cada vez la traigo más porque soy ese imán, ese poder de manifestación en mi vida y lo voy atrayendo y lo voy pidiendo no para todos, tal vez sea de la misma manera, pero puedes ocupar algunos de estos elementos que yo te estoy dando, tal vez para ti sea más fácil el visualizar tal vez para ti sea más fácil el tocar tal vez para ti sea más fácil escribir tal vez a ti sea más fácil simplemente meditar, tal vez sea más fácil hablar como si estuvieras hablando con una persona cada quien tiene su manera de poderlo hacer, así que Tú ve identificando cómo conectas con este arcángel. Y tal vez ese poder de manifestación ya se convirtió en una mariposa. Y cada vez que yo sigo trabajando y trabajando con este poder de manifestación, va a ir creciendo, va a ir incrementando, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. A tal grado que cuando yo diga deseo una paleta, un helado llegue a alguien y me lo regale en ese momento cuando tú tienes esa certeza de saber que el universo te tiene dado todas las bendiciones antes de que tú hicieras tu petición ahí estás entrando en esa frecuencia todos tenemos la capacidad de poder entrar en esa vibración y en esa frecuencia el punto aquí es que yo no voy a hacer tu trabajo yo no estoy aquí para poderte hacer algo por ti, tú tienes que trabajarlo por ti misma, por ti mismo. Tú tienes que trabajar con ese poder de manifestación. Yo no soy quien para poderte empujar a que tú lo hagas. Tú lo decides, tú lo eliges. Cada quien tiene el poder de elección y de decidir, ¿Qué tan complejo o qué tan fácil puede tener ese poder de manifestación? Y ahí es en donde entra la fe y la certeza de que todo nos es dado. El punto está en que a veces lo dudamos, en que a veces nos sentimos tan separados de Dios para poder cumplir estos sueños, estos deseos y estos anhelos que nos alejamos de este poder consciente. Lo dejamos a la deriva y Dejamos que se vaya manifestando lo que sea, porque la misma corriente ahora sí nos llevó a ese deseo que tal vez no quería, pero bueno, pues ya pasó. pues Sin hacer consciente que nosotros tenemos esa fuerza interna, sin hacer conscientes que nosotros tenemos la iluminación necesaria. Y que nuevamente el arcángel Jofiel te la va a dar si tú así se lo pides. Si constantemente estás trabajando con el Arcángel Jofiel, te va a dar toda esa fuerza, toda esa sabiduría. Y por favor, escríbeme aquí en los comentarios si es que alguna vez has trabajado con el Arcángel Jofiel, si es que alguna vez le has dedicado alguna oración, alguna meditación, si es que sabías esta información que el día de hoy te estoy eh, integrando, eh, entregando eh, por favor escríbeme ahí, este, y bueno pues yo aquí voy a empezar a leer sus comentarios, mientras tanto voy a dar los saludos por acá, Adi Colín bienvenida eh, Patricia Ceballos, gracias por estar, Bifi Hernández saludos, Soraya Langarica Patricia Ceballos Norma Salas Omar Cifuentes, Mitzi Robertson bienvenidas, Luz Vargas eh, Bendiciones, Crisanta Moreno, Ana Laura, besos, y Ivonne, gracias, Marguvil, bienvenidas, gracias. Recuerden que para que yo pueda leer sus comentarios tienes que estar conectado directamente en Almas en Conciencia, porque si no, no va a poder leer tu comentario, así que eh, por favor. Entra directamente a Almas en Conciencia, no sé en dónde te encuentres, pero entra, entra directamente en este Almas en Conciencia. Y Gaby Navarro nos comparte que ella todos los lunes le está haciendo oración al Arcángel Jofiel. Y bueno, como ya les había comentado, pues ese es su día, pero si nosotros deseamos trabajar algo en específico, nosotros podemos hacerlo todos los días y pedir iluminación, pedir que ilumine nuestra mente, nuestro ser, para que precisamente entremos en esa conexión de misión divina. Y por acá también eh, les preparé algunos decretos eh, que nos van a ayudar eh, para que nosotros podamos eh, también pues, entrar en esa conexión eh, de este arcángel y mientras ustedes prenden su velita, mientras hacen sus deseos, hacer todo este ritual para que mi corazón, mi emoción, mis pensamientos estén alineados. Y mientras más pueda entrar en esta congruencia de alinearme, yo voy a poder tener la sabiduría para poder administrar bien mi negocio para poder tomar decisiones sabias, para saber a dónde tengo que dirigirme, saber con quién tengo que hablar, saber lo que tengo que decir. Cuando yo me presente a lo mejor con las personas que me gustaría invitarlas a mi negocio, puedo pedirle al Arcángel Jofiel que me ilumine. Si yo tengo una entrevista importante de trabajo, Pido al Arcángel Jofiel que ilumine a la persona que va a estar frente a mí y que yo sea iluminada para que yo pueda decir las palabras concretas necesarias para que yo pueda eh, lograr ese trabajo, para que yo pueda eh, ser elegida, para que esa sabiduría y esa iluminación salga y la puedan ver porque tenemos esa sabiduría muy escondidita, muy enterrada ahí en nuestro interior y de pronto pues eso no nos deja mostrarla, eso no nos deja eh, que alguien más pueda ver esa sabiduría recuerda mantener siempre en tu pensamiento que la sabiduría es para ser compartida quien no comparte su sabiduría es pobre, muy pobre no tiene la capacidad de compartir desde la abundancia. Es tiempo de que todos compartamos nuestra sabiduría. No hay un más sabio, no hay un menos mencito en esta vida. No hay un tontito en esta vida. Todos somos sabios. Todos tenemos sabiduría en distintas ramas, en distintas actividades. Pero la tenemos. Y eso es algo que tenemos que compartir siempre. Y eso nos pide... El arcángel Jofiel nos pide que nosotros compartamos la sabiduría. Y por acá nos dice Cristante Moreno, dice, es la primera vez que escucho las maravillas del arcángel Jofiel. Empecé a pedir iluminación, gracias, gracias, gracias. Dice Luz Vargas, dice... Hola, he trabajado con el arcángel Jofiel para que me diera sabiduría para comprender una situación que me afectaba. De hecho, me regalaron un arcángel Jofiel talla, tallado de madera. Fue increíble porque es como si lo hubiera decretado. Doy gracias a Dios de eh, tenerlo. Gracias por permitirme compartir esto. Abrazos. Qué bueno, Luz Vargas. Pues ahí está, mira, eh, literal... El poder de manifestación de este arcángel que nos ayuda a concretar eh, todo lo que... De, de repente podemos ver a muchas personas que tienen toda la sabiduría y dicen Oye, pues es que no encuentra un buen trabajo, no lo consigue Y entonces, ¿ahí qué es lo que está faltando? Este rayo de iluminación que nos da la certeza y la fuerza para poder manifestar esto en la vida hay que llamar al arcángel Jofiel para que pueda ayudar a todas esas personas, inclusive nosotros podemos llamarlo para enviarlo a personas que lo requieren. Esto sí, eh, se quedan como estos angelitos alrededor de la persona, el rayo dorado tiene muchos ángeles, la hueste angélica del arcángel Jofiel, podemos enviar y visualizar este rayo de iluminación en esa persona que lo requiere, en esa persona que a lo mejor está pasando por momentos de ofuscación, de que no encuentra salida, de que eh, no hay ese, ese lugar o ese momento en donde ella pueda tener esa iluminación, podemos pedirle al arcángel Jofiel que con su rayo, con su poder y con su sabiduría, ilumine su mente, su corazón, su ser. Mente, corazón, mente, corazón, mente, corazón, mente, corazón. Envías ese rayo una vez que lo cargas en ti, lo visualizas que sale de tu corazón y nuevamente vuelves a iluminar el corazón de la persona. Mente, corazón, mente, corazón, mente, corazón. Y lo visualizas nuevamente en tonos rayos dorados y que llegue toda esa sabiduría y que conecte con la fuente divina y que conecte con todos esos rayos de amor y de conciencia para que pueda crecer para que pueda tener esa conexión más grande y que bueno pues encuentre esa guía eh, para él y que para su vida, para que pueda emprender algo en su vida cuando alguien se encuentre completamente sin ese, esa noción. Y eso le pasa mucho eh, cuando estamos como en esa etapa de la adolescencia y que muchas veces no sabemos qué decisiones tomar y vemos a nuestros hijos, sobrinos, nietos que, que no tienen como, como esa noción, podemos enviar constantemente este rayo de iluminación para, para, para ellos y también personas que se encuentran en adicciones adicciones no nada más de, de drogas de alcohol, adicciones a lo mejor de pensamientos eh, destructivos, autodestructivos de eh, no sé, adicción a los alimentos, adicción a autodestruirse a no poder ver su propia belleza Arcángel Jofiel te ayuda también a que puedas decirle a esa persona, que pueda identificar ese rayo en ella y que pueda trabajar desde esa luz en su interior, desde esa conexión, desde su poder más alto, desde esa conexión que todos tenemos y que es esa conexión con el espíritu, con la fuente. Y que nos eleva más allá de esta 3D, de esta vida de la materia en donde todas las frecuencias son totalmente alteradas y totalmente distorsionadas. Y que únicamente vemos escasez, fracaso, angustia, miedo, eh, destrucción. Que nos eleve más allá de esa frecuencia de destrucción. Que nos eleve a esa frecuencia en donde ellos están, en donde hay esa paz, en donde hay esa tranquilidad. Si no lo hacemos con esa sabiduría, no vamos a poder conectar con esta, con esta eh, conexión. Así que... Hay que llamar constantemente al arcángel Jofiel para que nos ilumine con estos rayos. Voy a leer por acá. Ya me están dejando algunos otros comentarios. Gracias por nutrir este programa. Vamos a ver qué nos dice Edgar. Dice, muchas gracias Maggie por tu consejo del jueves sobre mi retiro de ayahuasca. Wow, vengo súper emocionado con la conexión que establecí con Dios. Pedí mucho por ti. Ah, qué belleza. Muchas gracias, gracias. Lo recibo de corazón. Gracias por pedir por mí. Vamos por acá, dice Omar Cifuentes, siempre agradezco la sabiduría del Padre, ahora eh, con este tinte de agradecimiento al Arcángel Jofiel. Así es, vamos a seguir eh, pidiendo que, que siga iluminando nuestra tierra, que siga iluminando nuestro planeta, que siga iluminando a todos nuestros gobernantes, para que en ellos crezca esta energía de conciencia, de cuidado, de amor hacia la tierra que todas las personas que el día de hoy tal vez estén eh, viviendo a través nada más de la soberbia del solo recibir para sí mismos se convierta y entre esa chispita y ese rayo de iluminación en donde puedan abrir y sea un cuidado cada vez más valioso hacia la tierra hacia el amor y la conexión con nuestra Madre Tierra, que nuestros gobernantes puedan realmente tener este rayo de sabiduría del Arcángel Jofiel. Porque en realidad, esta sabiduría, pues no es que nuestros gobernantes sean los más sabios, sino más bien que ellos tienen la certeza de que podían gobernar y así lo están haciendo. Porque se visualizaron en el poder, porque se visualizaron haciendo todo lo que el día de hoy están haciendo, pero no hay sabiduría, no hay sabiduría, no hay iluminación ahí, entonces hay que pedir que todos los gobernantes del planeta puedan tener la energía del arcángel Jofiel bien instalada, con este amor incondicional, con este rayo y fuente eh, que nos pueda ayudar a que todos los gobernantes de la tierra tengan este rayo, dice, eh, dice eh, Margo Bill que ella ha pedido al Arcángel Jofiel que aclare mi mente para poder tomar buenas decisiones perfecto, este es un momento crucial de tomar buenas decisiones llama al Arcángel Jofiel para que te diga y te ayude a discernir qué es lo mejor para tu bien y el de todos los involucrados y que te permita eh, estar así Estar justo en esa, en esa conexión. Y Patricia ceballos ponte a trabajar día y noche con el arcángel Jofiel. Para que te dé esa estabilidad, esa firmeza, esa certeza de concreción, de concretar. Y que esto crezca. Que de esta grafiquita que vamos así como en el 0%, vaya aumentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 1000, al infinito. Así que eh, llama mucho a, eh, al arcángel Jofiel que ilumine todas esas partes oscuras que no somos capaces de ver y que esos velos de ignorancia que tenemos sean corridos, todos esos velos se puedan quitar y nosotros podamos tener una percepción totalmente distinta a la que habíamos estado conectados, así que Arcángel Jofiel nos está ayudando en estos momentos y estamos en un cierre ya de mes, hoy justo 30 estamos cerrando mes, ¿cómo cierras este mes? ¿qué estás eh, dejando ir? Eh, ¿qué estás concluyendo? ¿qué estás terminando? Eh, 4 de diciembre nuevamente nos preparamos para un eclipse solar eh, y que precisamente nos está dando la oportunidad de poder dejar atrás todas aquellas situaciones eh, que nos venían bloqueando y tenemos que hacer esta transición, este salto cuántico de eh, poder cambiar nuestros paradigmas, de poder decir aquello todo aquello que decíamos que era imposible el día de hoy tal vez ya no existe esa palabra de imposible si no lo hagamos posible. Que le quitemos ese in y que lo hagamos posible. Y que puedas tú conectar desde el amor, desde la conciencia y les debo sus secretos. Amados ángeles de la iluminación, hagan brillar en mi cabeza la estrella del discernimiento. Amados ángeles de la iluminación, hagan Recuerdan y no sé eh, si a ustedes les sucedió eh, que había eh, en bueno aquí en México se estilaba que en los kinder nos ponían unas estrellitas, nos, pon, nos colocaban unas estrellitas doradas en el en nuestro entrecejo por ser inteligentes. Eso es llamar la energía de conciencia de iluminación y de sabiduría. Visualízate con tu estrellita de sabiduría y de iluminación en el entrecejo y vas a ver cómo esa estrellita cada vez se expande más y más y más y va a crecer esa iluminación. Y bueno, precisamente porque estamos trabajando con el Arcángel Jofiel. Dice... Eh, Hay que llamar al Arcángel Jofiel su amorosa presencia radiante del rayo dorado para que se ocupe de la inteligencia en esta misión divina que tengo en la vida. La amada presencia radiante del Arcángel Jofiel, rayo dorado que se ocupe de mi inteligencia para que yo pueda cumplir mi misión en esta vida y así muchas veces cuando no sabemos así como de, ah, estoy cumpliendo mi misión me estoy saliendo de mi misión pídele, pídele <ríe> pídele <ríe> ellos no se enojan, es juicio de nosotros y nosotros pensamos que ellos se van a enojar, ay no, ya le pedí una cosa ya no le puedo pedir otra, para nada esto es ilimitado no te restrinjas, no te hagas pequeñito, crece en iluminación no nada más necesitas pedir un deseo, puedes pedir miles de deseos, pero escríbelos, todos, detállalos, ponlos bien, ponte tu libretita de deseos para que puedas estar eh, en contacto con todos tus deseos y los estés visualizando y repitiendo una y otra vez. Y otra, yo soy la presencia de Dios atrayendo a los coros angélicos del rayo dorado, para la iluminación a mí y a toda persona que lo necesite. Yo soy la presencia de Dios atrayendo todos los coros angélicos del rayo dorado para iluminarme a mí y a toda la persona que lo necesite en este momento. Y así pues podemos visualizar a toda nuestra familia, a todo nuestro Colonia, fraccionamiento, lugar en donde yo vivo, a toda mi provincia, a todo mi estado, iluminado. Pidiendo toda esa sabiduría que todos cumplan su misión en amor, en gozo, en alegría. Y hay que pedir Constanza, a Constanza, perdón, perdón, a la arcangelina Constanza, que nos ayude precisamente a trabajar con esta constancia que nosotros seamos constantes en pedir nuestros deseos en trabajar por nuestros sueños y hay que decirle yo soy aceptando tu constancia para persistir en el sendero de la iluminación hasta el logro victorioso de la ascensión de cada partícula de mi vida amada constanza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 El servicio del arcángel Jofiel, por el cual la fuente, Dios, creó al arcángel Jofiel con ese rayo dorado, fue para que nos educáramos en la conciencia y podamos descubrir dentro de nosotros ese poder de luz que tenemos. Que podamos descubrir esa iluminación que ya está dentro. Solamente hay que chuchu, chuchu, desempolvarla. Hay que quitarle todas esas eh, tabicones, piedrotas que le hemos puesto Y que nos sentimos ignorantes, poco poderosos Que nos sentimos eh, pequeñitos Que nos sentimos <coughs> poco valiosos para la vida Que sentimos que a lo mejor Que lo que nosotros tenemos que comp compartir hacia, hacia el mundo No es valioso Y el Arcángel Cofiel te enseña que la sabiduría de cada individuo Es esencial Y es una pieza importante Para el universo Así que Sal ya de esos pensamientos De pequeñez Sal ya de esos pensamientos de Ay no, pues es que pobre de mí Pues es que yo no, no tengo nada que dar Yo no tengo nada que hacer mangos Eso es del ego Y eso te está llevando A que te hundas más en ese hoyo Así que Pide este rescate, pide que se ilumine tu mente, tu corazón y que salgas de ese estado de victimismo, que salgas de ese estado de fracaso y que te unas nuevamente a tu verdadera frecuencia. Tu verdadera frecuencia es el amor, no existe otra. Si empiezas a escuchar miedo, escasez, pobreza, eh, destrucción y demás, estás vibrando en la frecuencia del ego. Pide nuevamente ser iluminado para que puedas otra vez trabajar con esta conexión divina, con esta conexión amorosa. Sal de esas ideas de escasez y de pobreza. Entra nuevamente a esta abundancia y a esta iluminación. Y eh, vamos a ver por acá qué otra cosa me hace falta. Eh, Ok. Mientras más yo esté visualizando Mente corazón, mente corazón, mente corazón ¿Por qué? Yo estoy energetizando Mis deseos para que puedan tener Esa materialización Mientras yo esté Mente corazón, estos pensamientos Mi deseo en mi mente Ya está Estoy viendo todos los pasos, todo lo que tengo que hacer Que todo está llegando a mí Con total facilidad con total gozo, con total alegría, me estoy viendo recibiendo los regalos de sabiduría, los regalos espirituales, los regalos materiales, y en mi corazón le estoy imprimiendo la emoción, estoy energetizando mis deseos para que tengan ese poder de manifestación. Y entonces estos sentimientos y de la vida atraemos ese poder de manifestación, todos fuimos dotados con ese poder de manifestación. Que no lo hayas trabajado, puede ser. No lo hemos trabajado, no nos han enseñado bien, bien cómo. Aquí está un ejercicio gratis para ti, para que lo ocupes. No nada más para que me escuches, sino para que lo hagas. Y me cuentes cómo te va. Y bueno... Si tú deseas tener alguna consulta de tarot angélico, de registros akashicos, de lectura de tarot y poder tener más claridad e iluminación en todos estos temas, puedes hacer una cita conmigo de manera eh, virtual, podemos tener una sesión y con todo gusto eh, puedo apoyarte en cualquier tema que tú requieras Y recuerda inscribirte al Ángel de la Navidad, vamos a estar trabajando, vamos a estar liberando todas las cosas que ya no nos funcionan, dejándolas atrás y eh, abriéndonos a la prosperidad, a la abundancia, a la salud, al amor de este 2022. Si deseas trabajar en este taller es el sábado 18 de diciembre puedes inscribirte ya, aparta tu lugar, lo voy a hacer, eh, va a ser pequeño, va a ser un grupo pequeño porque vamos a, vamos a hacer varios trabajos y voy a trabajar de manera individual con cada uno de ustedes así que no se te olvide de inscribirte porque sí vas a necesitar eh, hacerlo con calma, porque también necesitas ciertas cosas para poderlo trabajar, van a ser tres días de trabajo, vas a recibir también un mensaje canalizado por mí del Ángel de la Navidad, dedicado para ti, y vamos a hacer meditaciones, rituales y demás, para poder trabajar con el Ángel de la Navidad, y recibir la Navidad en nuestro corazón, y todos los regalos espirituales que nos tiene el Ángel de la Navidad. Y bueno... Eh, he llegado al final les recuerdo les recuerdo eh, que el día jueves entregamos mensajes y voy a hacer el mensaje especial para diciembre, cómo nos va a ir este diciembre eh, por signo, así que desde las 12 del día voy a estar dando los mensajes por signo, no se lo pierdan, todos los jueves entregamos mensajes de oráculo, de tarot, si tú deseas recibir algún mensaje, es únicamente los jueves, los martes es nada más de pláticas. Bonitas, amorosas, inteligentes, sabias, para que tú puedas encontrar esa luz interior en ti y que puedas seguir trabajando desde la conciencia. Y bueno, eh, gracias a todos por haberme acompañado. Nos estamos viendo este jueves, no te pierdas el programa. Va a estar bueno, bueno, bueno, buenísimo. Y eh, me despido, como siempre, deseándote que un ángel te lleve bajo sus alas, te cuide, te bendiga, te protege. Te lleve por el sendero de la iluminación. Que te otorgue más amor, comprensión, abundancia, riqueza espiritual. Y también eh, que tu hogar, dale la bienvenida, abre las puertas, ventanas a todos los ángeles de la iluminación. Que llenen tu hogar de, de muchísima sabiduría, de muchísimo amor. De paz, tranquilidad, gozo, alegría en tu hogar. Así que pide, pide, pide que los ángeles estén en tu hogar. Gracias a todos y nos estamos viendo el jueves. Bye, bye.